El Senado aprobó el pasado miércoles un contrato de préstamo por 50 millones de dólares, suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a mejorar la eficiencia de la administración tributaria y de gestión del gasto público en la República Dominicana. Sí, realmente es un financiamiento estructurado a través del Banco Interamericano de Desarrollo eh, bastante analizado fue, es con a fortalecer lo que es la capacidad de colecta de... de y lograr establecer lo que es una mejor disciplina de los cotizantes a los que son la, la Dirección de Impuesto Interno. Es un préstamo positivo para poder este, todavía con mucho más presencia de parte de las de la facilidades de que debe dar una Dirección de Impuesto Interno. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.